Eh, Buenas, eh, soy Luis Martínez, he realizado estos días con vosotros eh, el curso Crear, Emprender en la Universidad. Eh, no pude exponer mi, mi prototipo y lo agradecería que lo vieseis ahora. Bueno, de hecho lo agradezco. Eh, soy licenciado en Geografía, imparto una asignatura de máster en el Departamento de Geografía relacionada con geolocalización, aunque toda mi labor prácticamente toda mi labor se desarrolla en la calle. Bueno, os pongo mi, mi prototipo. Mi caso. Yo soy un estudiante de eh, recién acabado el bachiller y me encuentro en el paso de, delante de la hoja de matrícula para elegir mi distinta. Eh, para elegir la licenciatura, el grado que quiero, que quiero realizar. Eh, mi padre me recomienda que estudie Derecho. Mi madre es médico y quiere que estudie medicina. Creo que me alcanza la nota. Okay. Eh, y yo, eh, mi interés siempre ha estado en disfrutar la sierra, conocer el territorio. Quiero estudiar geografía. El, el problema que he visto con los estudiantes es que empiezan siempre el primer curso sin saber si en realidad les, les gusta eh, el grado que han cogido o no y muchos están influenciados por la familia por sus padres o por otra serie de circunstancias con lo cual encontramos un gran problema de abandono eh, para reducir estas tasas de abandono que hay tan, tan elevada en la universidad sobre todo durante el primer año eh, puede que más en carreras técnicas y científicas que en las de humanidades eh, me he planteado crear una plataforma dentro de, de las que tiene la universidad para un curso, un mod de, de conocimiento del grado que quieras realizar. Es decir, yo podría realizar un mod de geografía, un mod de medicina o un mod de derecho. Eh, esas asignaturas serían evidentemente prácticas. ...y por supuesto que tendrían una enorme relación... ...con las que iba a desarrollar a lo largo del grado... Eh, ...esto se desarrollaría fundamentalmente... Eh, ...serían algunas asignaturas para desarrollar... ...de una forma muy esquemática y muy breve... ...en un mes... ...y se les daría pues, el mes de julio, agosto, septiembre... ...para que pudiesen hacer ese mod, ...el objeto y conociesen la licenciatura... Eh, ...evidentemente se evaluarían esas asignaturas... Y se haría también un informe de evaluación por el profesor, por un profesor de, de, ese, de ese grado para indicarle si, eh, si su percepción es que ese alumno reúne eh, las actitudes o los conocimientos que, que viene arrastrando de su etapa de, de ESO y de, y de bachiller como para enfrentarse a, al grado este. Eh, creo que de esta forma se podría reducir las tasas de, de abandono, eh, ya que conocerían a qué se van a enfrentar. Gracias.